En este tutorial te enseñaré a hacer una autopsia digital a tus archivos. Te diriges a Archivo, Información del Documento o vas a presionar Alt, Control Shift I. Prácticamente aquí tienes toda la información contenida dentro de este documento, desde el título del documento, el autor, descripción, así como día de creado, día de modificado y la aplicación en la que fue creada, y también un formato aplicable o un formato editable. En la parte izquierda tienes otro montón de observaciones o de información que pueden enriquecer mucho más el contenido de tu documento. Asimismo, desde una plantilla puedes importar o puedes exportar documentos para seguir analizándolos. Voy a dar clic en Cancelar. Otra forma para analizar los documentos, te diriges aquí al menú Ventana y vas a poner Enlaces. En este momento tenemos una fotografía aquí descrita, de voy a cerrar un poco más este panel, voy a abrir la llave. Cuando das un clic y seleccionas cualquier objeto, en este caso la fotografía, te está indicando todas las características que esta tiene. Déjanos tu comentario y una manito arriba de me gusta, suscríbete y te espero en el siguiente atajo de teclado.